Los septón hablan de siete dioses, pero solo hay dos. El dios de la luz, el amor y la alegría. Y el dios de la oscuridad, maldad y temor. Eternamente en guerra. ¿No hay siete cielos ni siete infiernos? Solo hay un infierno, princesa. En el que vivimos ahora. Despierto con la sensación de no embonar En el arpegio de la vida que nadie entona Fuera de contexto, da igual el lugar o la zona Si lo de duele menos que el olvido de olvidar ser persona No hay nada más triste que vivir sin un motivo A excepción de sentirlo solo mientras escribo Vacios como a mi interior siempre describo Si no siento nada, como sé que existo Si como Judas me he traicionado pero no por oro no Sino por mujeres, benditas causantes de todo Incluso de colegas Inmersos en el lloro, convirtiendo mi bella tierra en sucio lodo Ellos saben que para llorar siempre hay un hombro conmigo Y si estás caído no dejaré que mires tu ombligo Dame tu apoyo y mi apoyo vivirá contigo Dame traición y ganarás un fuerte enemigo Pateo todas las puertas, pero ninguna es salida Reemplazo con sangre cada gota de saliva Con alcohol y fuego, no cauterizan mis heridas Por eso camino, siempre muerto en vida Pateo todas las puertas, pero ninguna es salida Reemplazo con sangre cada gota de saliva Con alcohol y fuego, no cauterizan mis heridas Por eso camino, siempre muerto en vida Lo afirmo y lo sostengo, amigos no tengo ¿Acaso hermanos con los que voy creciendo? Amigos verdaderos no existen Nací sabiendo, cada uno abandona a otro para seguir su sendo Es legal, natural y me da igual No podrás alcanzar tus metas en un mismo círculo social Imposible como ser formal con lenguaje coloquial Al final los recuerdos me obligarán a olvidar El éxito se ve muy distante de mis acciones Y en el tiempo se van perdiendo cada una de mis pasiones Soy neutrón en un mundo de electrones y protones Termino siendo el soluto en todas mis soluciones Soy antagonista como en la Biblia la sierpe Niña no te buscaré hasta que no me encuentre En la búsqueda mis letras susurran mantente fuerte Y no me derrumbaré hasta conocer la muerte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 Solo sé que he sido firme en mis decisiones Aunque a veces me obligaran a matar a mis emociones Ayudado por sicarios llamados ilusiones Que han superado misiones sin importar sus condiciones Débiles o fuertes siempre me han apoyado Y librado cuando he cruzado sin mirar a los lados Aunque cuando en la apuesta cargados iban los dados Obligándome a pecho tierra sin ser un soldado Y es que la mayor estrategia de un guerrero es mantener un perfil bajo Como consecuencia algunos me creerán pelotero escarabajo Arrastrando mierda pero jamás me verán cabizbajos Si mis victorias te joden Joderte la vida es mi trabajo Volver respondo Pero no por ellos paro en seco Porque la meta de mis metas Es seguir el camino recto En mi corazón hay un hueco Nunca estaré solo Me acompaña el eco Soy perfecto por amarme Y amar a mis defectos Pateo todas las puertas Pero ninguna es salida Reemplazo con sangre Cada gota de saliva Con alcohol y fuego Nunca uterizan mis heridas Por eso camino Siempre muerto en vida Pateo todas las puertas Pero ninguna es salida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 aunque a veces la duda invade mi conciencia Y mi demencia ataca cada una de mis carencias La esencia de mi ciencia neuronal Será afectada por la ausencia de sentencias A mis crímenes mentales cubiertos por resiliencia Y lagunas para olvidar tales atrocidades Que provocan deformidades en las antes formidables Luchas por ideales sin importar cuáles Acabo por abandonarles Eso regla la falta de confianza Aun tratando de adornarle y adorarle a estas alturas No sirve de nada en las noches de velada me acompañan cuatro almohadas lápiz mi libreta y varias largas parrafadas Solo mi subconsciente es capaz de escuchar mis plegarias Y como Dios también se empeña en ignorarme Común es verme caer, incluso derribarme Pero el día de mi muerte será el único que no podré levantarme Y una sonrisa socarrona lucirá mi cadáver Pateo todas las puertas pero ninguna es salida Reemplazo con sangre cada gota de saliva Con alcohol y fuego no cauterizan mis heridas Por eso camino siempre muerto en vida Pateo todas las puertas pero ninguna es salida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 Mi ego se vuelve el mayor chauvinismo despectivo, iterando mis errores en un bucle infinito. Caminando a mis sueños quedé paralítico y me llevé un paraolímpico como premio mítico después de fracasar en un Nobel científico. Mi mente no da más, y damas se encargan de distraerla. Cada que ésta está a punto de alcanzar una estrella, con tal de bajarla para la chica perfecta, misma que aún no conozco, y si la conozco, desconozco dónde se encuentra.